Qué hongo, amiguas, y bienvenidos a un episodio más de... El No Show de Huerta Amiguas, México ha tenido muchos presidentes Pero si hay alguno que ha logrado ganarse un lugarcito en mi corazón de la comedia involuntaria Porque obvio tengo un corazón de la comedia involuntaria Está justo junto a mi pezón del sarcasmo Pues el único expresidente de México con un lugar ahí es Vicente Fox Que es Sara. Y que ahora ha decidido deleitarnos con una de sus nuevas facetas. Como youtuber. Tiembla, Yuya. México will not pay for the fucking wall. Hola, Donald. It is me, Vicente. Donald, come on, man. Just eat a fucking taco. A fucking wall. Fucking taco. I have to Los expresidentes hacen muchas cosas. Calderón se fue a dar clases a Harvard. Cedillo se fue a dar clases a Yale. Carlos Salinas se fue... a su bóveda de oro. Pero no Fox. Fox tiene la agenda demasiado llena como para andar haciendo esas mamadas. Una agenda saturada por tres puntos y jamás había estado tan ocupado el hombre. ¿Conseguiste la foto de su agenda? ¡Excelente! Agenda de deberes de fax. O sea, yo. Punto número uno. Que AMLO no llegue a la presidencia. Por favor, Dios, no. Hashtag mi pensión. Hashtag qué miedo. Hashtag mi orto. Punto número dos. Convertirme en el youtuber más candente de la red. Dos puntos Nota personal. Hacer video sobre botitas puteadas de vaquero chingón. Punto número 3. Convertirme en el youtuber más candente mientras... Jodo a Donald Trump. Fuck you. Fuck you. XD, XD. Estoy bien loco. Por un momento yo sí llegué a pensar que tal vez está un poquito mal que el expresidente de un país como México pueda joder la diplomacia con otros países como Estados Unidos solo para volverse influencer pero después me acordé que estábamos hablando de Fox y de Trump y pues me en verga los tres Fox, Trump y yo a la verga además no nos podemos olvidar del primer punto de la agenda de Fox que es joder a AMLO y recuerden que esto no es algo que yo dije si no, el pueblo de México yo me voy a encargar, yo personalmente, que ese cuate no llegue, porque no queremos otra Venezuela aquí, no queremos más populismo y demagogia. Lo que me encanta de todo este desmadre es que seguramente el próximo video de YouTube de Fox va a estar dirigido a AMLO y va a ser un desmadre así. Hello Andrés Manuel y Dismi, Vicente. Not Juanca with a fake mustache, of course not. I have an important message for you, Andres Manuel. And I am not even sure why I'm gonna say it in English. Maybe it's only because I am used to. There are many things I wanted to tell you about being a good president. But you know what? Forget about all of them. The only thing I know you need to know is that fuck you. Fuck you and fuck Morena and you know what Look what I have here It is a cactus and it has also a message to you It says that fuck you Fuck you I'm love, fuck you It was a pleasure to speak to you with so much respect And remember Fuck you Y al parecer hasta Fax va a tener que tener cuidado de lo que dicen sus videos si no quiere que el gobierno de México lo termine espiando. Así es, amiguas, el New York Times hizo público que el gobierno de México tal vez haya hecho un mal uso de tecnología de punta importada desde de Israel por el módico precio de 500 mil dólares. Además, con otros 650 mil dólares puedes tener acceso a 10 teléfonos celulares y espiarlos sin que nadie se entere. Un puto ofertón. El software de espionaje israel llamado Pegasus no deja rastro de quién fue el hacker, pero sí de que fue hackeado el equipo, más específicamente celulares. Y es gracias a eso que Carmen Aristegui y otros defensores oprimidos de los derechos humanos como abogados y periodistas Se dieron color de que sus teléfonos habían sido intervenidos o que habían intentado intervenirlos como en el caso de Carmen Lo que está medio cabrón y según el reportaje de The New York Times es que la empresa que hace el software ya declaró Que el programa Pegasus lo venden de forma exclusiva a gobiernos y que nadie más lo podría tener, ya que son ellos los que se encarga de la instalación de la tecnología necesaria para operar el programa Pegasus. O en otras palabras... o ¡oh, verga! De lo que no estoy seguro es de qué podría tener el gobierno federal contra Carmen Aristegui. No es como si ella hubiera hecho una investigación sobre bienes raíces que haya jodido la imagen del presidente en su momento. ¿O sí? Ah, sí es cierto, el reportaje de la Casa Blanca. Es que, perdón. Sí, sí, sí, ya, ya se me olvida porque como... ¡Ya se le olvidó a todo el pinche mundo! Y si de por sí nuestro gobierno ya tiene una muy mala imagen, la imagen que ahora proyectan es como de alguien así. Mañana, en el mero fondo, un extranjero que graba truculentos videos de usted cuando menos se lo espera. Es el Fisgón Morbosón. ¡Ay, este hombre está enfermo! Y de nuevo les vamos a platicar en chinga. ¿Recuerdan lo alegre que estábamos todos cuando en el 2015 Estados Unidos anunció que ya se iban a regularizar las relaciones con Cuba? Bueno, pues yo tampoco. Y la neta es que todo el desmadre realmente fue una mamada desde el principio O sea, Obama sí abrió una embajada aquí y algunas mamaditas más Pero en realidad nunca se hizo nada con respecto al bloqueo comercial Y de todos modos, trompito que tiene que echar para atrás todo lo que Obama hizo O anunció en su momento Pues fue precisamente lo que hizo ahora, echar todo para atrás Para atrás Y es así como todo, casi nada, lo que Obama hizo en Cuba se va directito a la verga Ay, tash, se te acabó tu fiesta Y en la sección de esta semana de hasta para valer verga vales verga Ricardo Monreal, quien antaño fuera priista, después de un berrinche se convirtió en perredista gobernador de Zacatecas y que ahora es el morenista jefe delegacional de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México la historia está muy cagada porque este güey que desde el principio de su campaña había prometido un referéndum a mitad de su mandato para ver si seguía siendo o no el jefe de la delegación y como el instituto electoral local no le concedió Dio a hacer el referéndum, él solito por sus huevos hizo su propio referéndum. La consulta ciudadana se hizo el domingo y Monreal Baby fue juez y parte de esta pseudo referéndum o como le llamen, lo cual hace aún más sospechoso que, de acuerdo a los resultados oficiales hechos por él mismo, haya perdido el referéndum. Pero no teman, coautomiños, porque Monreal ya dijo que ya captó el mensaje y que en septiembre les avisa. Si sí se queda o se va. El güey le preguntó a la gente qué pedo quieren que siga siendo su líder y todos le dijeron, ¡mi madres! Y el güey se quedó así como de, uh, uh, ok. En siete meses les aviso qué vergas. Además, la publicación del libro con su visión urbana y su probable renuncia en septiembre solo hacen evidente el hambre de poder de este cambia capas por convertirse en el jefe de gobierno de la Ciudad de México y después convertirse en el candidato a la presidencia de Morena en el 2024 porque obvio AMLO no va a vivir para siempre. Guarden este video porque eso va a pasar. Y eso es todo por esta ocasión, amigos. Les mandamos millones de besuaves en la boca. Esperamos que les haya gustado el video, que le den like, compartir, que se lo enseñen a me vale madre Para más noticias sigan al insurgente. Aquí estamos pendientes de todo lo que nos escriban. Agradecemos todos sus comentarios y nos vemos en el próximo episodio de el No Show de muerte. Los quiero, tonticuas. Les mandamos este, la hostia y la madre que nos parió. Y ponga la canción de